Tomas, las orejas del padre, de este padre era más orejón. Y esa Pero es la cosa, esa es la que es la madre, esa es que, que y la, va, la madre y, y esa es más grande. No llegan a salir todos juntos, esa es que.